porque estaba aquí al lado Ah no, pero mira Aquí había yo yo como una cosa Segurita, pero no, me da. no pero... Ah no, pero no me la da No me lo da No me lo da, si es que no me lo da Nosotros me lo daba Pero ahora no ¿Sabe, sabe? Mira, mira ¿sabe que sabe, ¿Sabe qué consola tiene mi primo? La Play 3 Ay, qué importa. Pero al menos, pero mi primo es un loco, porque, porque, porque mira, todo eso. mira, mira, o sea, mira, mira, ¿sabe, mira, ¿sabes te mi ¿Sabes qué te digo mi hermana? Es mira, ¿no? hay un montón de barco. es súper difícil. Y es disparar aviones Antonio, An uh. Antonio, Antonio yo y no hay franches! Dos que son del mar! qué? es lo que qué? ¿Por qué? Porque Nada, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ver. Es que son... Es que son ninjas. ¿Sí? Chicos, os compré en el texto que está abajo Jugamos a... Jugamos con amigos a un juego más divertido. ¡No se está ¡No es A mí me gusta la gente! ¡No me gusta la gente! ¡Rápido, ¡No tío! no ¡Ne! la ¡Ne! ¡Ne! ¡Ne! ¡Ne! tío. ¡Ne! lado oscuro de la charca os espera ¡Oh, Dios oh, mío! uy el viento el viento de este no chalés mire mira Todas las personas siempre quieren. Siempre quiere... ¡Oh! ¡Oh una máquina perdedora! ¡Siempre! ¡Toda la gente siempre! solo cuando esté esto yo le he quitado para este paseo este es lo cómo se ha da a los pichos pero además es lo ha llegado pues me quiero que vendí? ¡Dios! ¡Lo he dado! ¡Solo he tocado la máquina perdedora! ¡Qué mentiroso solo el juego! ¡Buen chico! Ahora te toca tirar, tirar. Y tú sabes ya jugar, pero es que todavía no he jugado. Che no, Good day for bueno. A... Bueno. Tú no ¿por qué? ¿Por qué? esa qué? ¿Por qué? Chicos, ¡Ven! Oh. ¡Tengo mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! eso, ya tengo dos. ¡Esto es súper difícil! 1000 likes, suscribirse, campanita, darle a compartir, guardar no, el vídeo si queréis y... No, no, no, todavía no, todavía no, no. vamos a hacer una cosa súper fácil y ya vale, está. Vale, a ver. Esto y ya, ¿vale? Y con vale, bueno, esto conseguimos Uy, un superpoder poder. Mucho apoyo y... y hay que a, to a todo... A estos fantasmas eh, que son rosas, que hay que destruirlos todo. ¡Pues oh, chicos, muchos pollos! ¡Venga, <risa> <risa> <risa> Ah, vale, que... Hay que destruir los rosas, que no se puede seguir disparando y sí. que son rosas. Vale. <risa> vale, yo, yo, yo. Hay que proteger esto y que no los toque los fantasmas, o si no, perdemos. Vale, corre. Allá hay que ayudar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ay! Quiero sé eso, con el más. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! No, ¡Vaya! ¡Cómo no, vale! Tengo... ¡Toma! ni siquiera me he presentado. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! cuando consigues las cinco cosas ya puedes lanzar eso. ¡Guau! Esta cosa. Pues, chicos. Pues, chicos. Bueno, yo me lo, yo me lo voy a poner aquí. Eh, vale. Se pone el súper, súper el arte uno. Ya está. Es donde pone súper, es eh, para ponérselo. Vale. A y a podrás hacer un golpe súper fuerte. Vale. Dale a la. Ahora súper al super, ¡En super. super. Eso, dale. Y ahora sal. Ya está. Es eso. Vale. Pues chicos, os espero que os espero. Que te haya gustado os un montón el vídeo. Mucho apoyo. Ya, el piso de likes y todo. Así que adiós, hasta la próxima. Y recordad, Sergio Caleo es nuestro canal. Y es representado por Adrián, Antonio, que sé yo, y Sergio. ¿Caden? Bueno, bueno. A adiós. Hasta la Y darle un like a, a nuestro video. próxima. A, eh, y suscribiros a mi canal, ¿vale? Pues bueno, venga. Adiós. Adiós.